Feliz día, apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 45 para hoy miércoles 10 de mayo. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Gana más sin pagar más con Maxi Chance. Realiza tu apuesta y obtén el 5-10% de encima en apuestas de 3 y 4 cifras. Ganadores atentos dorado mañana su número es 0 0 6 4. Verifiquemos ganadores, el número es 0 0 6, 4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerde que Chance Legal lo juega en paga todo. Paga todo para todo feliz día.